Tras un reportaje y el seguimiento continuo, Ernesto Jiménez, el hombre que por más de seis años permaneció encerrado en un pequeño cuarto en la comunidad de Cuava, arriba de este municipio de San Francisco de Macorís, salió. Fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul, donde se le realizaron varios estudios con el objetivo de diagnosticarlo y que pueda reintegrarse a la sociedad. Después del de gran interés mostrado por usted, con ese paciente, nosotros eh, se hicieron los trámites de, de ver en la comunidad, el médico de la comunidad, y cuando determinamos, eh, se pudo corroborar la situación del paciente, nosotros hicimos toda la diligencia para que a través de, con la ambulancia nuestra, fuimos buscando el paciente a la comunidad, eh, se hicieron a la llegada, inmediatamente se le prestaron estudios, como una tomografía, ya que el mismo tenía historia de haber recibido un trauma en la cabeza eh, y inmediatamente fue evaluado por el departamento de Neurología. Eh, neurología evaluó el paciente y se hicieron a partir de ahí exámenes neurológicos en el consultorio para llegar al diagnóstico del de posible problema que el paciente tenía. Una condición realmente que eh, tiene mucho que ver con el entorno en el que él vive, eh, la misma comunidad, sí, la misma familia. Familiares de Ernesto, aunque de forma tímida, dijeron que están dispuestos a hacerse cargo de él fuera de la pequeña habitación donde lo mantenían encerrado. Claro que sí. Nosotros, ¿no? ¿sí? sí. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.